en México que existen muchas violaciones y una de las más graves es a derechos humanos y me doy cuenta más tajantemente no solo partiendo de mi conciencia de clase que todavía suena muy bonito, ¿verdad? sino en mi propia experiencia personal que no tenía derecho a contar con mi identidad jurídica, acorde a mi identidad de género, y caigo en la cuenta de que soy una mujer indocumentada en mi propio país. le doy la identificación oficial con mi otra identidad la ve no dice nada se para me toma de la silla y me saca de la agencia y me dice que usted no tiene nada que denunciar esta no la instancia a usted no la discriminaron si usted quiere que lo traten bien, vístase correctamente. Insultos, amenazas, hostigamiento, golpes, demandas contra mí. Este grupo de vecinos se dieron cuenta que tenían que hacer algo en contra mía para que yo saliera huyendo de Aceptar que tengo miedo me brinda la posibilidad de aprender a defenderme más, protegerme e incluso pedir ayuda porque antes el miedo pues así lo aprendí a ver como algo prohibido el miedo es debilidad el miedo es un instinto natural de supervivencia